No confías en esas sábanas. Ves la almohada y dices, no confío en esa almohada. ¿Qué haces ahí? Les tengo esto. Es de las cosas más útiles que me he comprado para mi viaje mochilero Aventura Mundial. Esta es la sección píldoras viajeras En este viaje de aventura A veces llego a lugares que no sé qué me va a tocar para dormir Estoy viajando buscando los hostels más baratos siempre Entonces a veces me encuentro unos súper lindos como este Es el más barato de Jakarta Y es excepcionalmente limpio ¡Qué maravilla tan maravillosa! Pero a veces llego a unos que... Mmm... Y a veces ves esa sábana y esa almohada ¡Uy no! Yo en esa almohada y en esa sábana no confío, eh. Si sacas esto, el consejo mochilero es cómprate una cosa de estas para viajar. Es como un sleeping, pero es muy delgadito, es muy delgadito. Es súper poderoso. Les voy a mostrar cómo se ve, más o menos, porque lo voy a hacer de pie, pero no se burlen. Si se burlan, corto el video de una ya no les cuento el consejo mochilero. Para que se hagan una idea, queda más o menos así. Entonces te metes ahí, quedas adentro todo forradito. En este espacio para meterle una almohada, tú por este lado. Y queda así. ¿Para qué te lo compras? Para asegurar tu confort mental, sobre todo. Yo creo que esta es de las mejores compras que he hecho. ¿Cómo sé que es una buena compra? Porque cada vez que lo necesito, lo saco y digo... ¡Puta! Puta, qué bueno que lo compré, weón, oh, lo amo. Y lo usas con un gusto. ¿Cómo comprarlo? Se llama forro de sleeping o en inglés sleeping liner. Yo encontré tres tipos, tipo 1 de algodón, es el más barato, cuesta alrededor de 15 dólares pero pesa como 550 gramos y es así gordito, pero es fresco Opción 2, poliéster, es de material sintético, es más pequeño que el, que el de algodón intermedio, pesa unos 300 gramos Opción 3, esta opción es de seda, esto es 100% seda pura, es muy fresco por la seda, en calor y en frío funciona muy bien el motivo por cual elegí este es porque este pesa solamente 125 gramos. Tiene este tamaño. Enrollado queda así. Este grosor. O en la bolsita. Hay muchos colores. No me gustaba el blanco, pero descubrí que es súper útil porque cualquier bichito, mugrecita, se nota muy rápido. Entonces La desventaja de pronto es el precio porque los encuentras entre 40 y 60 dólares. Pero vale la pena totalmente. Hay tallas. Yo me compré la L. Este es de 2 ,20 metros 20, yo mido 1,75 metro 75, y aún así a veces siento como que me queda cortito. <risa> y 77 centímetros de ancho. Este consejo también aplica para cuando viajas en trenes, yo viajo, la más barata, de slipper, y es cómodo, pero no hay sábanas. Entonces, ¿qué haces? Poner la cara ahí, el cuerpo ahí como que... Uy. Aplica para cuando usas sleeping, porque sirve para usarlo dentro del sleeping, y ensucias esto, y no ensucias el sleeping. También aplica para cuando te vas a hacer una acampada en un lugar muy caluroso, no te quieres tapar con el slip, no te quieres tapar con nada, solo con algo muy ligero, es que es súper es que es delgadito, miren, miren, miren, ¿sí, eh? Para cuando de pronto alguien te invitó a dormir a su casa Y tú, uy, qué chévere Y no necesariamente te va a garantizar O tiene las facilidades para la darte sábanas nuevas Almohada nueva, todo limpio, todo divino Y te da lo que tiene Entonces tú, ante, ante cualquier duda ¡tarán! Sacas otra vez esto Bueno chicos, este fue el consejo mochilero Mochilero, mochilero, de aventura. Les prometo que lo van a dar Y me dicen, ay, qué bueno que lo compré